Bien, bienvenidos nuevamente. Espero hayan descansado en esta pausa. Ahora vamos a continuar con el tutorial Data Centers IPV6 Only. Pero antes solamente quiero recordarles que también se estará llevando a cabo el tutorial de políticas en el Salón Budambilia Para quienes quieran participar. Bien, ahora sí, el tutorial que tendremos a continuación en esta sala brindará información sobre herramientas de cómo administrar un data centers IPV6 only, entre otros temas más, por supuesto. Enseguida voy a presentar a los instructores que nos acompañarán esta tarde y también les van a explicar la dinámica de participación, tanto de forma remota como presencial. Tengo el gusto entonces de presentar a Alejandro Acosta, coordinador de IMAD de LACNIC, que adicionalmente es miembro de diferentes organizaciones relacionadas a Internet. Y a Wesley Correa, analista de telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia en el mercado ISP y creador de telecom entrenamientos. Así que les damos la bienvenida y vamos enseguida con Ale. Adelante Ale, te doy la palabra. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, ya se escucha. Mil gracias por la presentación. Bueno, como ya se comentó, mi nombre es Alejandra Costa, estoy, acompañando por Wesley, estoy acompañado por, por Wesley. Para mí es un enorme gusto estar aquí una vez más presencialmente en este curso con, con ustedes. Es un curso que, como muchos de ustedes saben, ya hemos venido dando por muchos años dentro del Acnic. Todos nuestros eventos eh, se acompañan dando curso de IPv6 avanzado. En algunas oportunidades también damos cursos de, de IPv6 básico. Eh, también hay otros tutoriales en, en este momento. Así que bueno, agradezco a todas las personas que también decidieron haber entrado eh, particularmente a, este, a, a esta charla. Bueno, tenemos un salón, vamos a llamarlo Mediano. Voy a pedirles que se sientan libres de realizar cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, eh, levanten la mano. Eh, con nosotros también se encuentra, bueno, hay más staff de la CNIC y con nosotros se encuentra el señor en la tercera fila, del lado izquierdo de ustedes, el señor Jorge Cano. Él también nos va a estar apoyando en todo lo que tiene que ver con, pre, con preguntas, Zoom. Si alguien quizás es un poquito tímido, el team, creo que él nos puede apoyar también si desean hacer alguna, alguna pregunta eh, un poquito más en privado, ¿no? Eh, de igual manera, bueno, vamos a estar aquí toda la semana. Eh, también con nosotros, bueno, aquí en la primera fila se encuentra el señor Jordi Palet, que estoy muy seguro que también va intervenir. Si yo no sé la pregunta que puede ocurrir, se la pregunta a Wesley, y si Wesley no sale, se la preguntamos a, a Jordi bueno, y a Douglas. Si no, bueno, aquí damos algo que yo siempre menciono, y ahí me encanta, ¿no? Es una, una máxima que existe en el mundo del DNS, ¿no? Para las personas que no sepan, dicen que un DNS, siempre un DNS server, siempre tiene que dar una respuesta sea buena, mala, negativa, lo que yo no quiera, pero hay que dar una respuesta, ¿ok? Yo me comprometo con todos ustedes a que intentaremos dar las respuestas. En el supuesto que haya una pregunta que no podemos responder ahorita, yo anoto su teléfono, su nombre, su dirección de correo, y seguramente esta semana les daré la respuesta correspondiente. Bueno, ahora sí vamos a, a comenzar para no, no aburrir. Eh, hoy vamos a estar hablando sobre... Eh, ya esta es como la cuarta vez que estamos intentando enfocar este curso. Más en el mundo de redes, que sean solo IPv6. ¿Okay? Necesito que tengan eso muy en cuenta en el transcurso de, de la charla. Eh, muchas de las cosas que digamos va a depender de... Eh, están concatenadas, ¿no? Yo voy a comenzar hablando sobre NAT64, NS64, que es como que digamos el piso de todo lo que vamos a hablar hoy. Posteriormente, Wesley va a estar hablando de SIDDC, vamos a estar hablando de 4C4XLAT, al final vamos a, a, a terminar hablando sobre unas técnicas de enrutamiento en redes que sean IPv6 only. Mucho de lo que estamos buscando aquí es simplificar la red, okay? dual stack funciona, anda muy bien, no tiene errores, pero digamos son dos redes dentro de una misma infraestructura física que puede ser un poquito complejo de administrar, los equipos eh, van a tener doble, eh, consumen doble stack de lo que sea, de como tú digas. Hola, hola. Wow. Yo pensé que se escuchaba perfecto antes. Ok. Eh, estaba mencionando que, bueno, tener redes que sean dual stack, pues, obviamente hay un tema de complejidad allí. Se pueden incluso mezclar con temas de seguridad, porque yo voy a tener dos redes. Voy a tener dispositivos que van a tener direccionamiento IPv4 y direccionamiento IPv6. Tengo que tener muy en cuenta reglas que yo tenga de seguridad en IPv4. Las tengo que llevar a IPv6 viceversa, temas de administración, temas de memoria en los equipos, porque al final consume doble stack de memoria de TCP-IPv4, TCP-IPv6, eh, temas de procesamiento, etc. ¿no? Y gran parte del objetivo este es lograr lo que muchos de nosotros que estamos en esta sala se quieren, es tener algún ahorro direccionamiento IPv4. ¿okay? Entonces, bueno, vamos a hablar de inicialmente de NAT64 con DNS64. Primero, vamos a explicar unos conceptos. Eh, una vez más, este es el piso de lo que yo necesito que el que no lo sepa, me escuche, porque estoy seguro que el caballero Wesley va a necesitar que todo lo que yo explique quede bien explicado, porque si no, todo lo que él diga no se va a entender. Entonces, fíjense lo siguiente. No, NAT64 como tal, según dice la lámina, es un mecanismo de transición especialmente diseñado para clientes ipv 6 only. Resuelve el problema presentado cuando clientes de IPv6 only desean establecer conexiones salientes de cpu UDP o ICMP hacia el mundo IPv4. Vamos a recapitular esas palabras para que se puedan eh, entender mejor. Estamos hablando de que vamos a tener computadoras, servidores, tablets, eh, celulares, lo que quieran, en redes que son IPv6 only y necesitan alcanzar otras redes que son IPv6 y otras redes que pueden estar en IPv4. Okay, necesito que ese escenario lo tengamos bien en claro. Ahora bien, muchos de ustedes también se habrán dado cuenta en charlas, en ponencias, en literatura, que se habla también de DNS-64. Importante, son dos mecanismos diferentes. Okay? Son dos mecanismos diferentes. Yo puedo tener esto implementado con un vendor, puedo tener el de abajo implementado con otro vendor, DNS-64, pero sí, aquí, el corazón de que esto ande bien es que la información que yo tenga en el NAT64 corresponda a la misma información que yo tenga en el DNS64. Y vamos a explicar qué pasaría también si después no se hace, ¿no? ¿Ok? Veamos que es NAT, eh, DNS64. DNS64 es una traducción a nivel de DNS que obra como complemento para permitir que los clientes IPv6 Only siempre obtengan una respuesta IPv6. ¿Ok? Es decir, yo tengo una vez más... Una red que es solamente IPv6. Olvídense de direccionamiento IPv4, olvídense de dual stack. Una, un equipo, no sé, vamos a llamarlo mi celular, que está en una red IPv6 only. Él obviamente para navegar, si quiere abrir una página web, va a ser otra cosa, que nada más se encuentra en IPv4, él va a necesitar alguna respuesta que sea IPv6. Eso es lo que hace el DNS-64. ¿Ok? Por eso es que tradicionalmente vamos a ver estos dos mecanismos, ¿ok? Trabajando muy en conjunto y muy de la mano. Eh, un poquito la motivación de, de estos mecanismos, obviamente el agotamiento inminente del espacio IPv4, ya para nadie en esta sala es un secreto que nos quedamos sin IPv4, ¿ok? Y hoy en día cuando ustedes van a un ISP, a un proveedor de Internet, y ustedes son proveedores de Internet, y en IPv4, bueno. Ya estoy seguro que muchos de ustedes empezaron en temas de, bueno, ¿y para qué la quieres? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Y por qué no lo haces de esta manera? Y el ahorro se necesita, ¿no? directamente IPv4. El crecimiento y plataforma de las redes de SPS en IPv6 only, hoy en día es muy normal, ¿ok? Que muchos data centers se creen ya en IPv6, ¿ok? IPv4 as a service es un tema comercial, pero muy bueno y es un... Una, una nomenclatura existente y sumamente válida. Pero básicamente lo quiero llegar, que el transporte en redes que sean IPv6 Only es normal. Puedes hablar mucho de 4C4, que es LAT. Allí lo vamos a ver. Este, y bueno, vamos a ver este, que obviamente si yo tengo plataformas IPv6 Only, voy a necesitar este tipo de mecanismos que vamos a estar conversando todo el día. Y bueno, este... Y esto se necesita también porque sencillamente hay aplicaciones y portales en Internet que no funcionan con redes IPv6. ¿Okay? Esto es cliente en IPv6 only, lo que hemos mencionado, y el sitio web que yo quiero acceder está en IPv4. ¿Okay? La idea obviamente es yo no dejar sin conectividad a alguien. Y ustedes como ISP, al momento de hacer un despliegue con IPv6, tienen que tener en mente, tengo que darle lo mismo que tiene el cliente o algo mejor. Pero yo no puedo decirle, ah, ahora tienes IPv6 y no te va a funcionar tal cosa. Eso no existe y nosotros como ISPs no nos podemos dar ese lujo. ¿okay? Eh, bueno, un poquito más en la motivación, necesidad de clientes y plataformas ISPs, IPv6 only, de conectarse a redes IPv4 only. ¿okay? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquitico sobre traducción. Déjame ver si tengo aquí una lámina. Bueno, como ustedes saben, ahí los, los mecanismos de transición se dividen básicamente en tres sabores. Si uno recapitula la las bibliografías. La, el primero que uno va a conseguir generalmente se llama Dual Stack, que todos lo conocemos. Básicamente, será una red donde cada dispositivo va a tener IPv4 e IPv6. El dispositivo va a tener alguna inteligencia. Ah, yo voy a abrir YouTube, por ejemplo, que tiene IPv4 y tiene IPv6. El dispositivo, sus mecanismos dirá, ah, bueno, voy a abrir YouTube en IPv4, voy a abrir YouTube en IPv6 uno me va mejor que el otro. ya lo, Hoy en día los sistemas operativos y las aplicaciones son bastante inteligentes para tomar el, esa decisión. Básicamente todo eso viene basado con un documento que es el Happy i OK definido en un RFC en el marco de la IETF, que define más o menos qué inteligencia van a tener los equipos para eso. El otro sabor de mecanismo de transición que existe se llama encapsulamiento, que muchísimos de ustedes lo conocen. Básicamente es el tema cómo encapsular una VPN. Yo lo que voy a hacer es montar IPv6 sobre IPv4, estoy encapsulándolo, o también puede ser un encapsulamiento completamente válido, eh, IPv4 sobre IPv6, en el mundo de las VPN es normal montar IPv4 sobre IPv4, y eso, eso es encapsular, meter un protocolo dentro de otro y lo transporto, ¿ok? Eh, y el otro mecanismo, el tercer sabor, vendría a ser el sabor de la traducción, que hoy creo que va a ser el, el core de, de, de lo que vamos a conversar hoy, ¿no? La traducción. porque es el tema de la traducción? Si yo tengo equipos... A ver si puedo usar el puntero. Ver, con el mouse. Okay. Si yo tengo dispositivos, aquí vemos que hay una nube, que es una red de IPv4, desea conversar con redes IPv6 de manera, digamos, nativa. Yo no voy a poder hacerlo. Si yo agarro esta computadora, le pongo solamente IPv6, y agarro la, la computadora de Sandra y le pongo solamente IPv4, intentamos conversar no lo vamos a lograr, porque, las, porque son protocolos que no se entienden y por eso necesitamos algún traductor, ¿no? es básicamente como que pongan una persona que habla otro idioma, que nosotros no hablemos, necesitemos alguien que nos traduzca. Aprovecho a agradecer a, en, en los módulos que ustedes ven allá, negros, los buff, están nuestras traductoras, que yo siento que le ponen mucho corazón porque traducir tantas siglas locas que decimos durante todo el día yo le, al final de la tarde les pido un aplauso para no interrumpirlo ahorita, pero son grandiosas. Entonces, básicamente, para hablar IPv4 con IPv6 necesito un traductor. ¿Ok? Y de eso es lo que se encarga NAT 64 Ellos nativamente no pueden conversar. Me interesa que tengan eso muy en cuenta. y Es la razón de los conceptos de los mecanismos de transición. ¿Ok? Porque uno necesita la traducción? Porque, bueno, es obvio que son dos idiomas diferentes, pero vamos a verlo ya en nuestro mundo, ¿no? Si vemos un datagrama IPv4, como ustedes saben, un datagrama IPv4 vendría hacia el de la izquierda. Creo que se ve bastante bien. Tenemos medianamente, tenemos versión, Internet Header Length, eh, Type of Service, bueno, la nomenclatura moderna es DSCP, Differentiated Service Code Point, longitud total y una gran cantidad de, de campos adicionales. Si vemos el datagrama IPv6, okay, tiene menos campos, se ve más grande básicamente por el tamaño, la longitud, origen y destino, que es de 128 bits, como todos sabemos. Anteriormente era de 32 bits. Y bueno, tiene menos campos. Yo necesito, cuando uno habla de NAT64, de SID, necesito traducir este datagrama a este y este datagrama a este. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Ok? Aquí hay una traducción, o por lo menos una, un ejemplo muy simplificado de lo que vendría a ser una traducción, vemos que tengo dos computadoras, una es IPv4 only, solamente tiene dirección IPv4, 192.0.2.1, y tengo una dirección, una, otro PC del lado derecho que tiene una dirección IPv6. Si yo quiero alcanzar del lado izquierdo al lado derecho, necesito traducir el datagrama que mencionamos antes, es decir, a nivel de IP. Necesito traducir por lo menos las direcciones IP, origen, destino, Origen, destino, que hagan match con lo que corresponde al datagram. Si estoy en un datagrama IPv4, necesito poner en origen y destino direcciones de 32 bits y si estoy en IPv6 de 128 bits. La MAC address y eso, obviamente, a nivel de capa 2, no tiene nada que ver con esto. A nivel de los puertos, fíjense que en este caso los puertos hasta se mantienen, origen y destino, eso es capa 4, tampoco tiene que ver con esto en particular. Y la data, mucho menos, ¿no? La idea es no modificar la data. ¿Ok? La data se mantiene también. Este, cosas importantes que necesito que tengan en cuenta sobre NAT64. Ya, a esto. Tengo aquí una tablita que me molesta en la pantalla. Eh, NAT64 solo traduce Unicast, TCP e ICMP. Okay? TCP, UDP, ICMP, que sea Unicast. Eso hay que tenerlo bastante en el radar. Sin embargo, en la práctica, todo el Internet, okay? no estamos hablando quizás de redes locales, ese tipo de cosas que se utiliza está enmarcado en esto. ¿Okay? Usuarios comparten direcciones IPv4 públicas. Este, yo puedo tener una red IPv6 only, de alguna manera la traduzco con NAT64, y después esa red la llevo a, IPv, a Internet. Necesito obviamente que tenga direccionamiento IPv4 pública para alcanzar el mundo IPv4. Este, puedo tener traducción automática de direcciones. Este aquí dice, usando información estática. Yo puedo mapear perfectamente una dirección IPv6 estática a una dirección IPv4 estática. no, Son cosas que ustedes seguramente ya han hecho también en el mundo de IPv4, de mapear un IPv4 público, un IPv4 privado, aquí es lo mismo, pero en el mundo de 4 y 6. Y muchísimas veces este se utiliza un prefijo que, eh, aquí está, esto se llama un well-known prefix, 64ff9, 2.2.96. Me interesa que este barra 96 no estoy muy seguro si lo tengo explicado más adelante, pero vamos a mencionarlo ahorita. Quizás más adelante lo repito para que quede más claro todavía. Tradicionalmente vamos a utilizar prefijo barra 96 en este mundo. ¿Por qué? Porque este es un prefijo en IPv6 del tamaño suficiente para yo meter todas las direcciones existentes en el mundo de IPv4. IPv4 son 32 bits. Si yo sumo a este barra 96, 32 bits, voy a tener 128. ¿Ok? Entonces, este es un prefijo reservado para este uso, pero nosotros, de hecho el demo que tenemos lo tengo en otro prefijo, pero uno puede utilizar el prefijo que uno desee, yo puedo utilizar el prefijo de mi red sin ningún tipo de inconveniente. Si usted recibiera un prefijo de la NIC barra 32, pueden tomar un barra 96 y utilizarlo para este mecanismo que estamos hablando. No lo quiero tomar, bueno, utilicen el well prefix. Eso es decisión de ustedes o de cada operador. Aquí está básicamente la explicación. Este es el barra 96. Aquí aparece, fíjense, si lo vamos hasta acá, el 96 llega hasta aquí, y lo que hago, fíjense, esos 96 bits, lo concateno, los 32 bits de una dirección IPv4. Este, bueno, vamos a hablar un poquitico más de la teoría antes de llegar a la práctica. Los nodos, este, este, aquí... Uno repite, pero es que este pedacito es muy importante también. Los nodos solo IPv6 deben creer que los nodos solo IPv4 son alcanzables, por, son alcanzables mediante IPv6. Para Digamos una vez más, este teléfono lo tengo IPv6 only, Necesita alcanzar un destino que es IPv4 only, es obvio, el teléfono no se va a dar cuenta. Ah, el destino es solamente IPv4, él no lo sabe. Para él está hablando con otro nodo, con otro dispositivo que tiene IPv, IPv6. El DNS64 que da respuestas falsas, a veces, cuando veo esta palabra falsa, la, la, la noto como muy, muy seca, ¿no? Muy tajante, pero bueno, eh, tampoco es que sea una mentira, pero que era una respuesta falsa. Vamos a ver que la crea en tiempo real a eh, una dirección IPv6 traducida automáticamente a partir de la dirección IPv4 del nodo. Voy a hacer una pausa aquí. Cuando yo hablaba del barra 96 que está acá, ¿ok? Que le hago, le concateno este barra 32. Vamos a, a dar el ejemplo ahorita de un DNS-64. Yo sé que estoy hablando, cuando lo veamos, nos daremos cuenta de que es, eh, que todo lo que estoy diciendo va a empezar a tener lógica. ¿no? Yo que, siento que este es un tema que a veces, si no se ve, cuesta un poquito más entenderlo. El DNS-64, yo lo voy a configurar este barra 96, y este barra 32, ¿de dónde va a venir? Del nodo que solamente IPv4. Okay, estoy hablando del mundo DNS-64 ahorita. ¿Ok? Cuando el DNS se dé cuenta que el nombre que estoy buscando es solo IPv4, él agarra el prefijo barra 96 y le concatena el barra 32. Habiendo dicho esto, eh, vamos a hablar de eh, este, DNS 64, nat 64 se llama Stateful. Generalmente, generalmente, cuando uno habla de nat 64 uno habla de mundo de Stateful, ¿no? Okay, cuando se habla de sit, vamos a hablar generalmente del mundo de stateless. Este, okay. Vamos a ver ya aquí, aquí hay una, una, un ejemplito bien simpático. El mundo de abajo es IPv6, el mundo de arriba, el mundo de abajo es IPv6, el mundo de arriba es IPv4. Entonces vamos a ver qué está pasando aquí en la parte inferior. Tengo un nodo IPv6, que este es el ejemplo que más me interesa que se vea, que quiere alcanzar algo en, IPV, en IPv4. ¿OK? Aquí aparece que el dominio que quiere alcanzar es www.example.com. ¿OK? Está facilito. Example.com es solamente IPv4. Un equipo IPv6 no puede hablar con un equipo IPv4. Algo tiene que ocurrir en el medio. Viene el nodo. Teléfono, por ejemplo. ¿Hace una consulta a quién? A un DNS-64. Aquí ya estamos viendo, esto como que digamos es un servidor especial. Obviamente, cuando uno habla de servidores DNS-64, quizás alguno puede pensar, wow, tengo que comprar una máquina, debe ser carísimo y eso. Nada más lejos de la realidad. Existen servicios DNS-64 gratuitos en Internet. Lo buscan y ya lo pueden usar. Y, por dar ejemplo, software open source, hay muchísimos. Y si alguno de ustedes tiene, voy a hablar en este caso de Bind, eh, cualquier otro también funciona. Pero Bind, por ejemplo, desde hace muchísimos tiempos ya tiene integrado en su servidor eh, DNS-64. Estoy seguro que muchos de ustedes deben tener en sus recursivos eh, Bind. Bueno, este, la habilitan, lo, lo vamos a hacer, ¿no? No, no estamos hablando de ningún secretismo. Este, vamos a habilitar DNS-64 y van a ver que son cuatro líneas de comando. Es muy sencillito. Entonces, habiendo dicho esto, viene el host IPv6 only, le hace una consulta al TNS64, hasta aquí todo muy clarito, que va a ser el servidor recursivo, ¿no? ¿Okay? Como cualquier otra resolución de NES en el mundo. Va a buscar dónde está alojado example.com y va a preguntar por www.example.com. ¿Okay? En ese momento se da cuenta que example.com solamente tiene un registro A. Recordemos que los registros A corresponden a... IPv4. Al darse cuenta de eso, él dice: Ah, mira, bueno, algo tengo que hacer yo. Y va a concatenar, ¿ok? La dirección recibida del DNS autoritativo que aloja www.example.com y le va a concatenar básicamente este well-known prefix. Eso es todo. ¿Ok? Se lo devuelve al host y el host va a decir: Ah, ok. Ah, tengo que alcanzar 64 FF9 2.2.C0 2.103 okay, es eso es todo para este señor fue completamente transparente él no se da cuenta que está hablando con ipv 4 y bueno, después de eso obviamente vendrá la comunicación aquí hay un ejemplo de TCP sin pero bueno, puede ser UDP, puede ser ICMP puede ser cualquier cosa y la comunicación entre este nodo y este nodo se realiza sin, sin ningún tipo de inconveniente algo importante, el que quiera interrumpir, levanta la mano, se puede ir al micrófono. Si fui rápido, fui lento, si quieren que repita algo, con todo el gusto del mundo, ¿no? ¿No hay ninguna pregunta hasta aquí? ¿Te puedes ir al micrófono si no es molestia, por favor? Entiendo que el DNS-64 no hace ningún sentido sin el NAT-64, ¿verdad? ¿no? Ya, perdón, ¿puedes presentarte primero nombre, y sí, sí. organización, país? Disculpe, disculpe. Eh, bueno, eh, yo me llamo Neri Machal, soy de LocalNet ISP en Paraguay. Es eh, mi primera en un evento de LACNIC y, bueno, eh, estoy muy interesado en el tema IPv6, justamente. Y mi consulta, o bueno, mi afirmación en este caso, y me responde si estoy bien o mal, es que un DNS-64 no hace ningún sentido sin el NAT-64. ¿Puedes repetir al final? Que también hay como un eco de retorno. Sí. Que el DNS-64 no hace ningún sentido sin el NAT-64. Bueno, gracias. Si uno va a la parte práctica, tienes toda la razón, este, no, no haría ningún sentido. Sin embargo, puedes tener tu DNS-64 por alguna razón pero no, no tiene sentido. No vas a hacer absolutamente nada práctico, útil en tu red, teniendo, teniendo nada más el DNS64. Al final, vas a, tener, vas a necesitar los dos. Y con el NAT64, eh, pueden ocurrir cosas similares. Este, yo, en la práctica, puedes tener tu NAT64 instalado en tu red sin tener DNS64, pero lo que va a ocurrir en ese caso es que toda tu comunicación al azar exterior en IPv4 tienes que saber completamente. La, las direcciones IPv4 que quieres alcanzar y tú mismo en vez el barra 96 ¿no? entonces, estamos hablando de cosas como automatizadas, automatizadas y que sean relativamente sencillas pero gracias por la pregunta ¿alguna más? antes de seguir ok este, bueno, entonces una vez más para este señor es transparente si este señor tiene IPv4, tiene IPv6 o no él se va a comunicar aquí perfectamente. Algo importante. Perdón. Ajá. Cuando, posteriormente, después de que este señor ya conoce el destino, ¿ok? El destino, ¿quién es? Este IP que está acá abajo. Hasta ahí estamos claros. Fíjense lo que pasa. Siguiente. Este señor, ¿hacia dónde va a enrutar el paquete? ¿Ok? Hacia a través del router NAT64. ¿Ok? El NAT64, él sabe que el destino que quiere alcanzar comienza por qué? Por 64FF9B. A él ya saber esto, él dice: Ah, ¿sabes qué? Este destino es solamente IPv4. Este enrutador en el medio remueve el barra 96 y hace finalmente la traducción del datagrama IPv6 a IPv4 saliente. ¿Ok? Y el paquete, cuando regrese, hoy me tiene que hacer lo contrario. El paquete viene en IPv4 y lo va a entregar finalmente en IPv6 al origen. Y aquí vendría lo contrario, el NAT46. ¿Ok? Perfectamente. Bueno, vamos, aquí hay una animación. Dame un segundito que creo que va a tener que compartir más. Ok, aquí está. Ok, bueno, va a pedir que vean la, la animación del lado okay, derecho de ustedes. Ah, bueno, aquí también. Ok, este es, es básicamente lo mismo que dije, pero un poquito más bonito, más animado. Tengo una un host que solamente IPv6. Este, cómo comienza todo comienza cuando el cliente envía una solicitud, obviamente quad a, este pedacito no lo hemos mencionado bien, quad a son registros ipv6 en el mundo del dns. Si yo tengo un host que es solamente ipv4, él no va a enviar otro tipo de query, él no va a hacer otro tipo de consulta, ¿ok? El, el q type que va a escribir en el datagrama dns de la pregunta va a ser quad a, nunca no nunca va a ser una a porque no tiene sentido porque yo solamente soy ipv6 only entonces él va todo comienza mandando una consulta quad a, Ok hacia un dominio Ok ¿Hacia quién se la envía al dns server Ok Este es el algoritmo Qué pasa el dns 64 obtuvo respuesta Quad a eso es lo primero que el dns 64 dice bueno si la recibió Ok es decir el destino tiene ipv6 yo también tengo IPv6, este, la respuesta se le envía al cliente, el DNS-64, la respuesta se le envía al cliente, sin modificaciones, no hay trucos, ok, la respuesta completita que me envió a mí el servidor autoritativo, ok, y el paquete se enruta normalmente. En caso de que el DNS-64 no haya recibido una respuesta cuatada, este en caso de que se reciba una respuesta A, es decir, el destino solamente es IPv4, voy a tachar, voy a anexar, voy a hacerle un append de 32 bits a, a la respuesta al prefijo recibido. ¿Okay? Hago un prepend del NAT64 prefix, esto es como llamando a una función, y el parámetro que le paso es A, que son los 32 bits que recibí del DNS server. En caso de que el destino sea solamente IPv4. Okay. ¿qué va a hacer entonces el NAT64? Ok, el cliente va a intentar conectarse al server utilizando la dirección IPv6 recibida del DNS. Es lógico, ¿no? Él va a donde el DNS, al destino que el DNS le haya dicho que vaya. Ok, y va a utilizar quién? El gateway, el router NAT64. ¿Qué va a pasar en el NAT64? Es muy similar a lo que ocurrió en el DNS64. Este. El NAT64 determina, ah, necesito na eh, natear el paquete, traducirlo, porque está en el prefijo del well-known prefix barra 96. ¿Ok? Él dice, ah, el destino, los primeros 96 bits corresponden al NAT64. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer yo? Montarlo sobre mi red eh, IPv4. ¿Ok? Remuevo los primeros 96 bits y listo. Y bueno, en este caso dice que eh, realiza un stateless NAT, puede ser stateful, puede ser stateless, eso, eso ya otro tema, pero lo que me interesa es que vean lo que hace el NAT64. Y eso es todo. ¿Hasta aquí todo bien? Ah, está súper claro. Como estoy acostumbrado. Okay. <risa> eh, bueno, ahora voy a compartir toda la pantalla porque vamos a hacer un demo. Okay. Vamos a hacer un demo Lo vamos a hacer una vez más Esto es un ejemplo súper simplificado okay, Pero la final es lo mismo Más allá de lo simple Lo que nos interesa son los conceptos Y ojalá lo que estemos dando en este momento Les pueda servir a ustedes de granito de arena Para que posteriormente ustedes hagan sus redes IPv6 only Si así lo, si así lo determinan eh, Estoy utilizando muy brevemente Un software llamado GNS3 Quizás muchos de ustedes lo conocen, es un, es un virtualizador de dispositivos. Aquí, te, básicamente en este caso, tenemos tres Ubuntu. Vamos a irlos iniciando para ganar tiempo. Tengo del lado izquierdo eh, un PC 1. Me interesa que vean el de abajo, que vamos a hacer un NAT64. Y este también, este equipo, particularmente por simplicidad, lo hicimos los dos en uno. Este hace las dos cosas, NAT64 y DNS64. Y tengo mi web server también acá. ¿ok? Que vendría a ser el destino. Vamos a intentar alcanzar de PC1 hasta el web server. El lado izquierdo es IPv6 only. Vemos el prefijo que tiene. Eh, 2001DB8, 2.12, 2.2.64. Y del lado derecho tenemos una, una red IPv4 only. Entonces, voy a entrar. Okay, well, yo me voy a tener que explicar bastante sobre todo, ¿no? Así que, no... Bueno, vamos a ver si las cosas sirven también. Yo creo que sí van a servir. Ok, vamos con el PC1. Vamos a comenzar con la parte más sencilla. El PC1 es este señor. Y en teoría solamente tiene IPv6. Vamos a ver si es verdad. Este, yo tengo un pequeñito script que se llama IPsDemo eh, NAT64. Ok, básicamente, ¿qué tiene? Eh... Este equipo tiene una sola interfaz de red. Se llama, en este caso, NP0S3. Básicamente lo que hacemos es un ifconfig para levantar la interfaz. Okay. A este Ubuntu, yo siempre le remuevo network manager y eso. Después le asigno una dirección IPv6. Okay. IPv6 address 2001 db 64 a la interfaz NP0S3. Bueno, por cuestiones de comodidad, le coloco un pequeño slip. Y después, básicamente, le agregamos una ruta por defecto a este equipo. ¿Ok? Este que va a la 2001 DB8 12.2.1, que obviamente va a ser el NAT64 server. Y esta última línea, que quizás sí eh, puede ser un poquito más complicado: Linux como tal, los DNS servers, ¿ok? Los recursivos que el Linux va a utilizar, van a estar listados en este archivo que está aquí, barra tc, barra Entonces, este script básicamente le está diciendo, vas a utilizar el DNS server tal. ¿OK? Eso es básicamente lo que estamos haciendo con esto. Vamos a correrlo. ¿OK? Aquí vemos que tenemos eh, la interfaz que habíamos conversado y básicamente solamente tiene la dirección IP B6 global, y vendría a ser, y también tiene obviamente su dirección IP link local. ¿Okay? Lo que quiero llegar es que este es un host que no tiene ipv 4 Entonces, habiendo hecho esto, por aquí creo que estamos listos, vamos al el el equipo del al, al, al NAT64 server. ¿Okay? Algo muy Digamos, chévere que vamos a hacer en esta oportunidad es que yo, yo voy a trabajar ahorita con un software que se llama Taiga, ¿ok? Taiga, quizás alguno de ustedes ya lo conocen, y tú vas a trabajar con Jules Wesley, ¿no? Okay, y Wesley va a estar trabajando con Jule. Eh, como todo en la vida, todo tiene sus su pros y sus contras. Nosotros desde la CNIC fomentamos, impulsamos mucho el software Jule, ¿ok? Una vez más, lo que más me interesa son los conceptos. Esto de repente lo hacen ustedes con un vendor grandísimo que ustedes deseen, ¿no? Lo que me interesa es el concepto que se lo lleven. Este, pero bueno, Yule es un software eh, desarrollado en México, por Nick México. De hecho, tenemos aquí personas que han participado mucho en ese desarrollo. Eh, Jorge Cano que está presente aquí también. El Mundo trabaja para la organización que está allí. Y bueno, este, hay, hay muchas personas que saben de eso. Si tienen preguntas de Yule, esta es la semana... Si quieren, me atajan a mí o a alguien de la CNIC y vamos a poderlos poner en contacto. ¿okay? Entonces, bueno, hablando de hablando ello, vamos a hacer una vez más con Taiga. Aquí tengo un par de cositas también. Este equipo, obviamente, también tiene unos pequeños scripts de qué direccionamiento IP tiene este. ¿okay? En el anterior, para que estemos, recapitulamos, recapitulamos, configuramos esta interfaz. Eso fue lo que hicimos, solamente con IPv6. Ahorita en este script vamos a configurar esta y esta. ¿Qué tiene este script? Súper sencillo. Este, tiene una interfaz hacia el mundo IPv6 que va a tener la 2001 DB8 12 que es el default gateway del PC. Y en la, la otra interfaz tiene la 192.168.1.1 barra 24, que obviamente va a ser la interfaz del web server. Eso es todo. Y levanto eh, las interfaces, obviamente. Y aquí tengo una conectividad hacia internet que la señal de NS64 para que pueda hacer una resolución simpática que vamos a ver ahorita. Ok. Vamos a correr este script. Ok. Aparentemente todo bien. Vamos a ver qué tiene este equipo. Vamos a hacer one more. Este, tenemos la interfaz s 3 solamente tiene IPv6. Tenemos la interfaz S8, que nada más tiene IPv4. ¿Okay? Y esta que vemos aquí, es la que le está ofreciendo a este equipo su conectividad a Internet. De hecho, si yo intento, vamos a ver si esto sirve. Ok, estoy saliendo bien. Vamos ahora hacia el web server, rápidamente. Esto, esto es un Linux. No, no, ah, esto de Alejandro tiene unas máquinas especiales o la CNIC. Nada que ver. Estos son bajados como cualquier mortal de la página de Boxes, que ofrecen bueno, una gran cantidad de máquinas virtuales en un montón de, de sabores. El web server que tiene. Eh, el web server va a tener ahorita una interfaz, el AC3, que tiene direccionamiento IPv4 y una ruta por defecto hacia el NAT64. Vamos a correrlo. Listo, vamos a ver qué tiene. Ah, va a tener que alargarlo más. Ah, pero ahí se ve hasta un poquito más, peor. Ok, este, bueno, solamente no tiene IPv4. Eso es lo que queremos llegar. Ok, todo coincide con lo que tiene el diagrama. Vamos a probar conectividad, también es importante eso. In 2001, DB8. 12.2.1. Ok, perfecto. Hay conectividad en el mundo IPv6. Vamos a ver si hay conectividad en el mundo IPv4. Ok, también hay conectividad en el mundo IPv4 hacia el router. Vamos a ver unas cositas bastante simpáticas ahorita. Vamos a ver DNS64 primero. Eh, ¿Qué tenemos en el DNS64? Perdón. Ajá. Esto es un bind común y corriente como el cualquiera como el que cualquiera de nosotros puede. Perdón. Esto es un bind común y corriente como el que cualquiera que puede tener todos nosotros en nuestras oficinas. La parte que me interesa es. Esta es importantísima. Hoy en día viene por defecto. Pero por si acaso tiene que estar en Listen on V6. Básicamente me interesa que el bind, okay, en el puerto 53, DNS, TCP y UDP. Esté escuchando correctamente a eh, eh, consultas y, y, y, y, y paquetes IPv6. Y, y esta es la parte mágica que, de hecho, voy a describirla. Y, y viendo a Jordi, me estoy acordando de un comentario que hizo él una vez en un, en un Zoom, <ríe> que básicamente es la siguiente: ¿no? eh, Lo que me interesa una vez más es la directiva que tenemos aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí? DNS-64, este es el famoso barra 96 que yo les he comentado. ¿okay? Cuando, el DN, cuando este equipo vaya a generarle la respuesta falsa, ¿okay? de hecho la, respuesta, la palabra correcta utilizada es sintetizada, haga la, la síntesis, eh, sintetiza la respuesta que recibe de, de, del, del autoritativo, va a agregar este prefijo barra 96 que está aquí. Y este pedacito es importantísimo. ¿A quién? Aquí ustedes deberían tener... Obviamente los clientes que ustedes tengan en sus redes a los cuales necesiten que se hagan NAT64, ¿ok? Aquí yo tengo ENI, yo aquí debería colocar 2001, DB8, 2.ABCD, 2.2.48, porque quizás esa es mi red que realmente va a llegarle al DNS server64. Este... Okay. Eh, una vez más, esta es la directiva. Fíjense, uno, dos, tres, cuatro líneas. Súper fácil. Ok. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Aquí hay más o menos información. El archivo de configuración... Okay, está aquí. Taiga como tal. Una vez más, lo que me interesa son los conceptos. Fíjense qué tenemos aquí. Taiga particularmente este, se basa en una interfaz lógica. Okay, lo podemos comparar quizás como con una interfaz loopback, que es una interfaz que no es física. Es a lo que quiero llegar. No es una interfaz TH0 o NPS, es una interfaz lógica. Y le va a indicar a Taiga qué interfaz va a utilizar: Tone Device NAT64. Le pudimos haber puesto, de hecho, cualquier nombre. La dirección IPv4 para esta interfaz es eh, 192.168.2551. Esto básicamente está aquí porque los errores, bueno, no necesariamente errores, los ICMP que va a generar este equipo, por la razón que sea, esta es la dirección IP B4 que va a utilizar El prefijo Este pedacito es importante ¿Coincide con cuál? Con el que está configurado en el, en el DNS64 ¿Ok? Espero que se haya visto 2001 de B8 1 FFFF Voy a verlo rápidamente Disculpen que haga esto Pero es que aquí está la imagen Coincide con esto Si vengo yo, ah no, pero yo voy a utilizar otro Total, tengo muchas IPv6 Sencillamente no va a funcionar, ¿no? ¿Okay? ¿Por qué no va a funcionar? Porque si el DNS64 genera uno, un prefijo diferente, cuando llega el NAT64 le dicen, ah, pero este no es el prefijo al cual yo le tengo que remover el barra 96, y no va a funcionar. Ok, vamos a seguir con Taiga. Este, tiene un pool dinámico, en este caso es un pool dinámico barra 24, ¿ok? Este es básicamente el que va a utilizar para mapear un. IPv4 con un IPv6, un IPv4 con un IPv6, un IPv4 con un IPv6. Ok. Y bueno, creo que por aquí ya estaríamos listos. Eh, vamos. Ah, me falta. Bueno, vamos, vamos primeramente, ya esto lo seteamos, ya tiene las direcciones IP. Creo que lo tengo aquí. No, así creo que está medio listo aquí. Entonces. Bueno, esto es la, la, la, eh. algo interesante que tiene raíz eh, Taiga: son unas rutas eh, que, que importantes para que funcione correctamente. Tengo que enrutar, por ejemplo, el prefijo cinco, que es el que va a estar en el, el que estuvo en el, en el mapeo dentro de la configuración de Taiga, aquí en a la interfaz NAT64. Una vez más, aquí tenemos un barra 64, pudimos haber utilizado cualquier tamaño de prefijo según sea nuestra necesidad. Una cosita interesante que hago aquí, ya la voy a mencionar, este, es la siguiente. Vamos a hacerlo línea por línea para, para, para verlo. Este... Con taiga mk voy a crear básicamente la interfaz lógica TUN. ¿Ok? Linux tiene la TUN, tiene la TAP. En este caso vamos a trabajar con la TUN. Le, me aseguro que levanten todas las interfaces físicas del equipo. ¿Ok? La conectividad hacia el exterior, esta ya la, la, la expliqué. Este, el direccionamiento que va a tener IPv6, IPv4. ¿Ok? La interfaz NP0-S3, NPS8. La, el device de NAT64, y vamos a tener la ruta de los prefijos correspondientes, barra IPv4 y IPv6, hacia quién? Hacia la propia interfaz de Taiga. Y acá, ¿qué pasa? Porque está esta línea aquí, yo reinicio el servicio DNS, porque por defecto, cuando uno bind levanta por primera vez, él va a escuchar en las. Bueno, depende cómo esté configurado también bind, pero digamos, por defecto, él va a configurar. Va a escuchar en las interfaces que te, y direcciones IP que tenga el equipo al momento de levantar Bind. Interesantemente, Bind, de verdad que es un software excesivamente espectacular, después tiene unos, uno, unos procesos que va a identificar IPs nuevos o interfaces nuevas dentro del equipo. ¿no? Es decir, este comando, si yo espero mucho tiempo, no sería necesario, pero obviamente no vamos a esperar el tiempo dando el curso. Yo reinicio nuevamente Bind al final, como para asegurarme que está funcionando. Si queremos estar seguro que funcione, podemos hacer comandos, por ejemplo, como netstat menos n. Hay muchas maneras de verlo. A mí, en lo personal, siempre me ha gustado mucho este comando. Muestro los procesos, los muestro todos y el n para que haga la resolución más rápida. Y aquí, por ejemplo, vemos a un nameD. Aquí está nameD también. Ok. Por ejemplo, esta dirección IP. 1, 1, 5, 8, 124, 107, la tiene la de NAT64. Okay. Pero bueno, sabemos entonces de que Bind está escuchando en IPv6. Aquí también lo vemos. Name ¿Qué significa esto? Okay. Vamos allá a, a ya mostrar cosas más interesantes para que veamos los resultados. Vamos con NAT64 primero. Eh, ahorita el DNS server de este equipo es el bind de la red local. Muy sencillo. El DNS server que va a utilizar este señor cuando tenga que hacer consultas DNS es este señor que está aquí. Hasta ahí todo claro. Ok. ¿Qué está pasando por detrás? Eh, si yo, por ejemplo, busco la dirección IPv6 Vamos a usar la CNIC. ¿Sí se ve bien? Sí se ve bien. Fíjense que es una dirección IPv6. En este caso, sabemos que no es, no es sintetizada, básicamente porque no comienza por 2001, dos puntos de b 8 ¿Okay? Es decir, esta es la dirección IPv6 de www.lacnic.net. Si yo la hago de otro equipo, vamos a poner google.com, Okay. Aquí está todo perfecto. Eh, vamos a hacer una más, no sé, YouTube, cualquier cosa. De hecho, ca cada vez es más difícil buscar dominios que no tengan IPv6, eh, es hasta complicado. ¿Ah? Vamos a usarla. Entrenamientos. Ah, okay. Okay. ah, fíjense esto, solamente tienes IPv4 ahí. Okay. Vamos puse, aquí, gracias. Sí, aquí miren, Wesley, no sé cómo digan en este país. Este, hizo, Bueno, pero no importa, gracias. Fíjense acá, vamos con esta que está buenísima. ¿Ven la respuesta que se recibió? Ok, rápidamente, DIC como tal, es un programa espectacular para hacer troubleshooting. shooting. De, de DNS, para hacer consultas, para averiguar información, ¿qué estamos haciendo en esta línea de comando? En caso de que no todos hayan seguido, le estamos preguntando, en este caso, al servidor por defecto que tenga el sistema operativo, ¿quién es el servidor por defecto? Este caballero que está acá. Estamos diciendo, tráeme por favor el registro Quad A, es decir, tráeme los registros IPv6 de lab.teleconentrenamientos.com. ¿Ok? Y los de Acá Vamos a, a detenernos muy brevemente. Eh, estoy usando la versión de DIC 916.1. Yo generalmente, cuando hago un DIC, una de las primeras cosas que veo es este answer. Esto es una sección como tal. Veo la sección de answer para ver si efectivamente tengo una respuesta. Eh, y bueno, se aprendieron unos flags. Eh, el RD en este caso es interesantísimo, es importante. Significa Recursion Desire, deseo de recursión. Este señor okay, es un servidor recursivo. También él está yendo a Internet y está consultando Internet para darme la información. Este es un servidor recursivo. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué me está diciendo? La sección de respuesta me dice lab.entrenamientos.com. Okay. Esto es el time to live a nivel de DNS. Y Corresponde a Internet. Eh, el Quad A es el tipo de respuesta que recibí y me da la respuesta. Okay, lo demás, este, a, mí, este, a mí me encanta este software de verdad, por ejemplo, que dice Query Time, eh, Server, tal, una información bien importante. Pero vamos a enfocarnos en el pedacito que más nos interesa, que es este que está aquí. Vemos que es una respuesta sintetizada: tiene 2001 DB8 1 2.2.8 FF. F, 2.8, C, 59. Estos últimos 32 bits que están acá son la dirección IPv4 del servidor de Wesley. ¿ok? Este, ¿Qué va a ocurrir en el NAT64? Vamos a repasarlo muy brevemente. Las rutas que están creadas y el pool de NAT64 va a corresponder a esto que está acá. ¿Ok? 2001, DB8, 1, FF, FF. ¿Ok? Básicamente corresponde con esto. Esta es la manera, ya lo he dicho varias veces, como NAT64 sabe que tiene que agarrar ese paquete, remover los 96 bits, me quedo con los últimos 34 y me quedo solamente con el direccionamiento IPv4 con el cual posteriormente va a transmitir lo que... El, hacia su destino. Ok, este, yo para este laboratorio hay un dominio extra que se llama ipv4.acostasai.com Ok, este ipv4.acostasai.com este ipv4 si nosotros vemos esta dirección IP a ver si lo puedo hacer aquí okay, está buenísimo esto Este es el que necesitaba Vamos okay, a esto para acá un poquitico Ok, de manera muy breve Miren, la dirección IP que tiene el web server es... No, pero... Tiene otro, ¿Tiene otro? Bueno. Es... No me que IP le usa el web server, repito. Para ver si, si coincide lo que está escrito en el, en el diagrama con la realidad. Ah, bueno, tiene... Ok, menos mal que lo hicimos. NP0C3. Ok, Tiene la dirección IP 192.168.12 okay. Si yo me voy Si yo agarro esta dirección IP okay, Lo que me está diciendo aquí Es que Este C0 Corresponde a 192 okay. Si yo me voy a escribir C0 En hexadecimal Vemos que a nivel de base 10 Es 192 el A8 debería ser 168. Okay. Del lado izquierdo del 1 hay un. Obviamente va a ser 1. Hay un 0 implícito. Y el 02 obviamente va a ser 2 también. Hexadecimal okay, de 2 es 2. ¿Qué nos está diciendo acá? Que los últimos 32 bits correctamente son de la dirección IPv4. Ok. Vamos ya a. Ya, esto debe haber quedado listo. He hablado mucho. Vamos a. Hasta ahora está todo configurado: direccionamiento IP, el servidor Taiga. Vamos a. Levanto. Si yo le hago un ping ahorita, vamos a ver. Si yo le hago un ping, ipv4.acostasai.com. ¿Ok? Aquí está el equipo intentándolo, ¿no? ¿Ok? Este es PC1. Está intentando llegar a, al destino. ¿Qué pasará si yo levanto Taiga? Eh, levanto el servidor de Taiga. Ok, aquí ya me está respondiendo correctamente. Ok, PC1 está alcanzando el, un servidor que está únicamente en el mundo IPv4. De aquí hasta acá. Vamos a ver qué está pasando en esto. Son cosas simpáticas. Vamos a ver, por ejemplo, un TCP DOM. 0S3SMP. Okay, vamos, a ver, vamos a ver un menos n para que sea más, más visual ok, okay? brevemente TCP DOM, estoy seguro que la inmensa mayoría sabe que es, TCP DOM básicamente es un sniffer a nivel de línea de comando lo que estamos aquí es capturando los paquetes que están alcanzando el web server, ok, el lado derecho del diagrama que está solamente en IPv4 ¿qué pasó aquí? vamos a ver por ejemplo este paquete, a ver esta es la, la respuesta ¿Qué me está diciendo aquí? Que 250, ¿ok? está alcanzando a quién? A la 19168.12. Que es, eh, obviamente, el web server. Y el web server básicamente le da una respuesta. Es decir, desde la perspectiva del web server, él está hablando solamente con IPv4. Él no sabe que el origen está en IPv6, que es lo mismo al caso opuesto de... Él el web server del cliente hacia el, hacia, el, hacia el web server pero bueno, aquí lo vemos bien y vamos ya para ir finalizando esto es un web server, vamos a ver qué ve el web server okay. vamos a levantar el access.log ok, está el menos f, básicamente aquí vamos a estar viendo cualquier acceso nuevo que llegue al web server nos lo va a mostrar aquí Vamos a ver si es verdad. Nos vamos al cliente. Vamos a cerrar esto. ipv4.costasai.com. Vamos a reiniciarlo. ¿verdad? Y vamos a ver qué me muestra el web server. okay Aquí vemos el log del web server, ¿no? Sí, mira, Alejandro, nos atacaron. A ver, miren. ¿Quién nos.? medio atacó la 19168 hizo el get de barra, da, da, da, lo normal de los logs del web server. Vamos a ver dónde salió este 19168 Este debería estar mapeado en el taiga. El día de mañana uno necesita saber, mira qué dirección IPv6 tuvo a tal hora, tal direccionamiento IPv4. Podemos verlo en, el, en este equipo que está acá, ¿no? Ok. Aquí me dijo que cargó un, un Dynamic Map From el archivo eh, bar log taiga dynamic map vamos a ver qué tiene vamos a llevar este proceso background para que siga corriendo okay y vamos a ver el bar log taiga okay aquí vemos el mapeo que se hizo dinámico no yo no lo hice yo no lo construí no lo forcé sin embargo se puede forzar importante que tengamos esto. Si ustedes obviamente tienen aquí servidores web, de SMTP, lo que ustedes quieran, solo con IPv6 crean sus entradas estáticas en el Taiga y la gente desde el exterior va a poder entrar sin ningún tipo de inconveniente, ¿ok? Ahí te dice que lo importante es que el Taiga esté no esté corriendo en el momento de yo crear la entrada. Pero, ¿ok? Vamos a ver qué tenemos aquí. Perdón, era este. Bueno, eh, básicamente me dice que la cinco que fue el que estaba alcanzando el web server, y eso, no voy ir para allá para no aburrirlos. Está mapeado con la 2001 db 8 puntos Y esto que está aquí básicamente es un timestamp desde el momento Epoch. ¿okay? ¿Alguna pregunta? amigo Un poquito alto. Conozco, <risa> eh, muchas gracias eh, por toda la información. Eh, mi nombre es Rolando Rojas y trabajo para la Universidad Estatal de a de Distancia en Costa Rica. Eh, tal vez la pregunta es un poco básica, pero por ejemplo nosotros estamos ya tenemos recursos de IPv6 y estamos en pleno despliegue de, de IPv6. Tenemos ya algunas sedes. Eh, pero cuando nosotros lleguemos en algún momento, gracias, lleguemos en algún momento a, a tener IPv6 solamente, digamos, eh, esto eh, este tipo de, de configuraciones e infraestructura las vamos a instalar nosotros como, yo no soy un ISP, pero soy, soy un operador de, de redes para mi universidad, ¿verdad? O esto se encarga el ISP o lo... O lo ¿O lo hago yo en mi centro de datos? Gracias. Sí, si quieres, agregar algo. Eh, bueno, gracias por, por tu pregunta, pura vida. Eh, pues Buenísimo que ya tengas las direcciones IP, que estés en despliegue, eh, indiscutiblemente vas en buen camino. Y respondiendo ya específicamente a tu pregunta, la respuesta es depende. ¿Okay? Eh, depende de lo que tu ICP necesite. Si necesita esto, lo va a hacer. Eh, estamos dando este curso también porque es algo que está, ya tiene varios años en, en, en el mercado, en la calle, pero es algo que está en, en auge, está en boga. Eh, hay muchas redes, como yo mencioné al principio, que están yendo hacia el mundo IPv6. Que si ustedes tienen que implementarlo, depende, ¿no? Eh, tu, tu sector de datos de una universidad perfectamente puede estar en IPv6. Puedes tener campus, que probablemente puede tener un Wi-Fi en tu red, un SSID, que solamente tenga eh, IPv6. Eh, este, depende de tu necesidad, ¿no? Si, si te parece conveniente y quieres necesitarlo, si te, quizás necesitas algún ahorro de direccionamiento IP, probablemente, y lo recalco, no es. ay, ah, Alejandra Costa me dijo que yo hacía NAT H64 y barro de direcciones IP. Tampoco, la, tampoco es así la cosa. Pero bueno, te, en algunas oportunidades te puede servir bastante de, de ahorro. Eh, ¿Quieres agregar algo, Wesley? Gracias. Lo presenté. Hay, hay varios casos, eh, hay uno que se ha presentado en un evento de LACNIC de universidades que efectivamente han implementado ellos eh, este tipo de mecanismos precisamente para ahorrar direcciones ¿no? Es decir que hay incluso algún, algún vídeo en LACNIC donde ya. se puede ver esto, no recuerdo ahora en una universidad de Brasil Ya, disculpa Jordi, sí. nombre por favor. Perdón, Jordi Palet eh, entonces, no recuerdo ahora mismo, pero seguramente no será muy fácil, muy difícil localizar el vídeo de las presentaciones de, de esta Universidad de Brasil, que no recuerdo ahora mismo el nombre de la universidad, pero es fácil. Hola, hola, ahora sí. En la Universidad de Campinas, eh, Enri Godoy. Enri se Godoy, se exactamente. Muy bueno exactamente. material él tiene. Sí. Y hay, hay otros casos. Nosotros hemos trabajado tanto en clientes que son ISPs como evidentemente corporaciones, que en realidad una universidad es, es, una, es una red corporativa, eh, redes de, de gobiernos, de ministerios, donde efectivamente tiene sentido desplegar IPv6 only y tener IPv4 como servicio. Gracias por eso. Eh... Y bueno, voy pues a un poquito el tema de la universidad. Yo, yo tuve la fortuna de, de ser profesor de la universidad cerca de 10 años. Y bueno, bueno, yo, y para mí era un dolor que, claro, hace muchos años atrás, pero no había, direct, no, no había IPv6 en la universidad donde yo daba clases. Y para mí era muy incómodo, ¿cómo yo dar una clase IPv6 en una universidad donde no había IPv6? Y, y la idea es que la, el alumno pruebe también lo que se daba en clase y no podían. Para mí era tan, una impotencia. Yo decía, pero es que esto es complicado. Yo necesito que el alumno salga de mi clase. O incluso mientras uno está dando la clase, que el alumno esté probando ¿no? la, la, las cosas. Entonces, bueno, una universidad, sí. más allá de la necesidad, también suena como que muy atractivo para un alumno que, que pueda conectarse a una red nat 64 464 que es xla IPv6 only, sin ni siquiera NAT64. A mí me, me llamaría mucho la atención. Puede ser una buena idea. ¿Alguien más quiere agregar algo? Amigo. Hola. Hola, soy Douglas Fisher. ¿Todo bien? Eh, gustaría de agregar eh, una cosa que, uh, sobre la pregunta de la colega. Eh, gracias. La pregunta de la colega. Eh, así, eh, yo son, pues, me considero ir a mi amigo directo, tanto con Wesley y también a otras personas. Eh, a, el depende que fuera colocado por usted es una cosa muy importante. Por ejemplo, no es, no, en todos son flores, en todos son cosas bonitas. las la dolores que va, van a enfrentar, por ejemplo, eh, uh, estamos hablando acá de DNS-64 media el NAT-64. Entonces, cosas, cosas triviales como un mapeo de, de puerta de impresión que está mapeado con, con el IP de la impresora IPv4 directamente sin, sin que se haya usado el DNS, será un problema. ¿Por qué? Porque una mala práctica que tono, todos tuvimos durante mucho tiempo, hacer uh, la entrada de IPv4 directamente in, in, al, al invés de usar el DNS. Entonces, eh, sí es correcto, es una buena cosa, pero el depende, depende de qué. Si tú has configuraciones también alineada con el uso de NNS, será, será una cosa tranquila, pero si todas las otras cosas están todas, des, a, ciertamente habrá otras cosas, tendrá que coger las otras cosas primero para después pensar de, en eso o durante. Vale, Douglas, y, y sabes que yo aprecio muchísimo esos comentarios en mi época de, de, de moderador, yo siempre, al, al, al ponente, Claro, y esto es bueno lo que le voy a decir, a veces viene un ponente y habla una hora cosas maravillas, pero siempre hay inconvenientes, eh, es normal, y yo a veces agradezco los inconvenientes porque uno aprende más, pero eh, este, hay que estar atentos a eso, ¿no? y, y no, eh, no, bueno, yo lo voy a implementar ya porque vi el video, hay que hacer su laboratorio, sus pruebas, sus aplicaciones, como todo en la vida, ¿no? El amigo, Gracias Douglas por... Muy buenos días para todos. Yo soy Cristian Hernández, eh, consultor de proyectos de redes para una empresa que se llama MSIH Networks en Colombia. Primero que nada, agradecerles por el tutorial. Muy buenísimo todos los aportes eh, que nos enseñan. Básicamente una pregunta desde el servidor web, eh, desde la perspectiva del servidor web, IPv4 only. Si yo quisiera crear eh, reglas de seguridad eh, para bloquear orígenes en IPv6, yo no quiero que un cliente con este prefijo acceda a mis servicios en IPv4. Eh, este traductor da 64 ¿de qué manera me podría ofrecer seguridad? ¿Tendría que implementar algún tipo de appliance de seguridad o algún otro tipo? ¿Qué, qué, qué esquema debería utilizar para proteger a mi servidor con base en prefijos IPv6? Gracias. Ajá. Bueno. Ya que quiere rescatar el diagrama. Eh, fíjate, desde la perspectiva del, del servidor que es IPv4, yo pensaría que no tiene sentido poner eh, políticas de IPv6, ¿no? ¿Ok? Este, ya quería... Si pueden, pueden volver a compartir mi pantalla, un segundito, que si me apoyo en el diagrama va a ser un poquito más fácil. Eh, bueno, y hablando de las políticas, bueno, obviamente puedes agregar todas las políticas que sean, pero las vas a tener que hacer a nivel de IPv4, porque solamente ve el mundo IPv4. ¿Cómo las puedes hacer? Bueno, ya también una vez más depende de ti. Eh, puede ser obviamente aquí estamos hablando de Linux iptables es sumamente bueno sumamente poderoso eh, y también puedes tener indiscutiblemente tu appliance de, de seguridad pero va a estar basado en IPv4 cuando me llegue este IP que no haga esto no vea aquello el 443 sí pero el 80 no o sea ya, ya dependerá mucho de de ti pero tienes que hacer completamente de la perspectiva de IPv4 eh, sería mi una preguntita más antes de darle la, la palabra. Vale, vuelve. Bueno, gracias. Muy buenos días a todos. Ahora llegó mi vez de empezar a hablar por los codos. Espero que ustedes puedan tener ahí un poquito de paciencia pero les gustaría hacer una preguntita sin ánimo de identificar personalmente quién o por qué razón, pero me gustaría saber quién aquí es ISP y no implementó, no ha implementado IPv6 todavía en sus redes. ¿Quién no ha implementado? Muy bien. Excelente. No somos mayoría. Eso me encanta y me alegra muchísimo. Y tenemos ahí tres motivos. De los que no implementaron, motivo número uno, no implementaron porque no saben documentar, no saben cómo entregar, no saben, no entienden nada de direccionamiento, creen que IPvC es larguísimo y por eso se vuelve difícil entregar o documentar. ¿Quién se identifica? Uno. Bueno, no implementé porque no tuve tiempo. Bueno. No implementé porque mis equipos no tienen soporte, mis CPS y todo ese tipo de cosas, mis routers, BNG, no tienen soporte. Bueno, es bueno para identificar para que podamos medir la temperatura de la gente y para que sepamos también qué vamos a decir. Y les comento que anduve por algunos países dictando talleres, cursos, capacitaciones IPv6 también en línea y por esa razón hicimos un sondeo que identificamos entre 80 ISPs que participaron de ese sondeo, 63,7% no entregan IPv6 porque no saben documentar, no entienden cómo funciona el plan de direccionamiento, se vuelve difícil y complicado entender el IPv6 porque es muy largo, entonces es un, un detalle interesante que esa gente tiene un poco de dificultad en la implementación de IPv6 por justamente no entender que está involucrado en una buena documentación de direcciones IPv6. Y les voy a compartir una lámina. Antes que nada, les pido disculpas porque esa lámina no está disponible todavía para descarga, pero estará. Voy a enviar a la, a la gente que cuida del sitio web para que puedan agregar ahí, para que ustedes puedan descargar. Y voy a hablar un poquito sobre documentación de recursos. IPv6 con PHP y PAM. ¿Por qué razón voy a hablar de eso? Porque una buena documentación y un buen proyecto de implementación de IPv6 son los puntos clave y centrales para un éxito en la implementación de IPv6. No crean ustedes que solamente echar mano y configurar un BGP y configurar un direccionamiento aquí, otro allí, uno SPF y eso, que aquello ustedes van a tener éxito. No sin una buena documentación, es imposible tener éxito, imposible. Y el que les está diciendo eso, ya probó. O sea, yo sé propiamente, porque yo ya probé implementar IPv6 sin documentar, y al pasar del tiempo, es desastre, imposible ubicarse, imposible no implementar un rango IPv6 que ya no se haya utilizado en otro lado de la red. Ok, entonces vamos a hablar ahí. Esa, esas informaciones ustedes van a encontrar en la lámina para descargar. Hay ahí una pequeña presentación de mi persona, quien soy, para los que no me conocen todavía. ¿Cuál es la necesidad de documentar recursos IPv6? A la diferencia del IPv4, que tenemos pocas direcciones disponibles para utilización incluso muchos pueden conocer a los clientes por su propia dirección IPv4, los que usan direccionamiento estático y fijo. El IPv6, no podemos identificar clientes por IPs literales, partiendo ya del principio que direcciones literales no se entregan a usuarios finales, entregamos rangos. Entonces, es complicado documentar una gran cantidad de direcciones sin una buena herramienta. Es complicado entender cómo funciona un direccionamiento IPv6 sin un proyecto. Entonces, tenemos que tener un buen proyecto y una buena herramienta. Y les quiero presentar una buena herramienta en esa presentación. Una herramienta que es Open Source también. En la parte de planificación, no vamos a profundizar por qué, cómo, todos ustedes ya saben, LACNIC dispone de muchísimo material que enseña cómo planificar, cómo arreglar, cómo segmentar el bloque, la asignación. Hay un montón de webinars, tutoriales, videos. El canal de LACNIC en YouTube está lleno de esas informaciones. Pero después de planificar, ocupamos documentar. Y vamos a usar una herramienta que es un IPAM, un IP Address Manager, para documentar estos rangos IPv6. La herramienta que recomendamos, obviamente, no es la única y tampoco la mejor, porque mejor es un concepto subjetivo. Lo que es mejor para mí puede no ser mejor para ustedes. La que yo uso y que a mí me gusta es el PHP IPAM. El PHP IPAM es una herramienta, un software open source de documentación de recursos internet, o sea va más allá de lo que es IPv6 uno puede documentar también IPv4, VLANs eh, clientes, racks devices, un montón de cosas allí en PHP y PAM. en esa lámina, en esa diapositiva hay algunas posibilidades para que podamos hacer un ejercicio, un laboratorio ahí, ahí tenemos un bloque, un 48 algunas segmentaciones y tenemos, por ejemplo, una estructura de cómo puede ser documentado un diagonal 48. Podemos apartar un 52 para un BNG que están dando por DHCP, un 60 para interconexiones punto a punto, y de ese 60 documentamos algunos 64. Y muchos me han preguntado por mis caminatas en los países hablando sobre IPv6, ¿por qué usar 64 para redes punto a punto y no 127, 126? A mí me encanta usar el 64 por la facilidad de documentación. Ese es el primer punto. ¿Por qué estamos escalando a saltos de 8 bits? Entonces, muchísimo más fácil. De 60 a 64 de 48 a 52 a 64 son saltos de 8 bits y eso nos hace más fácil documentar. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el 64 nos provee automáticamente la posibilidad de configuración stateless de direccionamiento. Entonces puede ser que en algún caso ocupemos una configuración stateless y con cualquier otra longitud de rango eso sería imposible. Entonces el 64 me da esa ventaja, esa bondad adicional y por esa razón yo elijo el 64 para documentaciones de punto a punto. Y ahí tenemos bien documentadito en una lámina, pero cómo eso sería o cómo funcionaría eso en la herramienta PHP y PAM. Esa liga ustedes podrán acceder también posteriormente, es una liga de... de nuestro material, de todo lo que vamos a hablar en el día de hoy. Después yo la abro para que ustedes puedan ver. Vamos a mirar el software, el PHP y PAM. Aquí yo tengo el PHP y PAM, está hosteado en un, en un VPS. Bueno, esta es la pantalla inicial del PHP y PAM. Déjame ver si está bien para todos ahí. Sí, se ve bien. Aquí en la parte de subnets tenemos el segmento de IPv6. Y en la subnet IPv6 podemos darle un más para crear nuestra subnet en IPv6. Y aquí podemos documentar el rango completo que nos da LACNIC. Vamos a ponerle aquí el... Rango el bloque de documentación, el 2001 DB8, 2.2, diagonal 32, y vamos a darle el nombre del ACNIC IPv6. Solo para que ustedes puedan ver cómo es fácil documentar y usar el PHP y PAM para esas tareas de documentación. Obviamente, estaremos aquí respetando un proyecto de planificación de uso de direcciones IPv6. Y basado en eso, siempre es mejor que empecemos a usar los bloques, que empecemos a documentar los bloques más grandes antes. Entonces, si tenemos un sitio y en ese sitio tenemos una ocupación de mil usuarios en PPPOE y estos mil usuarios, cada uno estará recibiendo un diagonal 56, un barra 56. Entonces, vamos a hacer ahí las cuentas. De 56 a 1,000 usuarios para saber cuántos bloques vamos a ocupar. Y esa cuenta es simple. A cada 8 bits que andamos, creamos 256 subredes de una determinada red. Entonces, si ocupamos un 56 y andamos 8 bits hacia atrás, estaremos en 48. Y en 48 vamos a tener 256 rangos diagonal 56. Si andamos un bit más hacia atrás, 47. 47 vamos a tener 512. Un bit más hacia atrás, 46, tenemos los 1024 rangos diagonal 56. Entonces ya sabemos que ocupamos un diagonal 47 para esa documentación. Se me cayó aquí el el zoom, y ahora creo que nuevamente ya se conecta, ya, y por eso no le documente Entonces, podemos empezar aquí por el lápiz, Edit Subnet Properties, en ese lápiz, ¿qué tenemos? Tenemos posibilidad de editar el rango que ya agregamos, así como tenemos posibilidad de darle un split entonces, para que se quede más fácil, podemos darle un split y hacerle un spliteo de primer nivel en ese rango que tenemos. ¿Y cómo usaría yo ese, ese split de primer nivel? En las implementaciones que yo tengo acompañado. Ese split de primer nivel, nosotros siempre spliteamos por la cantidad de zonas que queremos atender. Supongamos que un ISP tiene posibilidad de atender 10, 20, 30 ciudades, entonces vamos aquí, si son 30 serían 37. 32 rangos diagonal 37. Pero estamos hablando sí, el okay. tiempo. pero estamos hablando del hoy. Entonces tenemos que Siempre pensar en el día de mañana y así seguimos con todo lo que es documentación. Hay, creo que está en el, en el canal del LACNIC también del evento pasado un review completo que hicimos de esa herramienta y esa herramienta puede ser muy útil para ustedes. ¿okay? Estamos corto de tiempo, vamos a salir ahora para el intervalo, pero tenemos un minuto por si alguien quiere hacer alguna consulta sobre esa parte de documentación que recién comentamos ahí.